Motociclistas compañeros de Daniel Valdés Quien fue atropellado el pasado mes de enero Por una unidad de la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila Ciutran, Cuando se desplazaba por la Autovía del Coral Recorren todo el país exigiendo respeto Esta vez estuvieron en San Francisco de Macorís Donde se concentraron este domingo Macorís, a lo que el mundo motorizado Debido a un problema que nos pasó con un compañero Ahí en Autovía Coral de Cueva guardia, le tiró la camioneta encima, entonces estamos reclamando porque le dieron 30 días presos. Caravana pacífica es para eso de no ceder entonces esta misma protesta no lo estar haciendo frente pues al Palacio Nacional porque estoy en creer que Danilo Medina no sabe no sabe de lo que está pasando parece que le, le quieren hacer daño al gobierno porque no puede ser otra cosa nosotros también le decimos a las autoridades que cuando nos agarren nuestro vehículo si no nos lo tienen en una camioneta como que eso es un juguete. eso nos cuesta mucho dinero mucho esfuerzo NTN su noticiero regional Robinson Polanco